Saludos y bienvenidos a este video tutorial de cacheme.org, en el cual vamos a conocer algunas funciones del programa DIA Diagram Editor y en el cual vamos a realizar un pequeño ejemplo de un diagrama de flujo. Bien, pues abrimos el programa DIA ¿no? y eh, vamos a explicar un poquito qué, qué funciones tiene, cuáles son los principales comandos que se pueden apreciar. Bueno, el programa tiene aquí... Arriba vemos las diferentes pestañas, las que tiene algunas que son muy típicas de, en archivo, editar, ver, ¿no? Estas aparecen en muchos problemas, herramientas también. En archivo tendremos nuevo para abrir otro nuevo canvas, que es como lo llama el, el programa. La pantalla está cuadriculada, la llama canvas. Eh, abrir si queremos abrir algún archivo, guardar, guardar como, exportar la imagen que tengamos, que eso luego lo veremos al final. Bueno, árbol de, del diagrama que es muy útil cuando tienes muchas imágenes para buscar alguna en concreto o para agruparlas. Y bueno, luego, eh, luego tendríamos estas, esta serie de comandos que son los principales. Eh, este sería para mover el, el, la zona donde se, donde, se, donde, se van a, donde se van a introducir los elementos. Este es zoom, pero bueno, como no hay nada no vamos a hacer nada de zoom. Esto sirve para escribir texto. Y bueno, y luego aquí tendríamos, pues, para incluir diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, este cuadrado. Luego aquí tendríamos para introducir el, este círculo. Que, bueno, para arrastrar los elementos, tú puedes pinchar y arrastrar y lo pondrías. O bien puedes pinchar y pinchar. Esto ya cada uno que los ponga. ¿Vale? Para eliminarlos, pues... Podemos darles a um, pinchar un elemento y, y darle a suprimir o delete según el teclado y se, se elimina. Bien, luego eh, aquí tenemos otra serie de, de elementos como son est estos que te permiten jugar un poquito con, con las formas. Luego aquí tendríamos las líneas, las flechas. ¿no? Eh, esta por ejemplo es una flecha recta. Luego, aquí tendríamos una flecha que hace eh, codos de 90 grados, que está muy bien para que no se mezclen eh, líneas del diagrama de flujo, y a la cual se le pueden añadir segmento. A ver. Añadir segmento. Y entonces. Eh, así lo tenemos, y así pues, podemos ir dividiendo, ¿no? Movemos, podemos, vamos a añadir aquí otro. Perdón. Echamos, añadir segmento y así vamos rotando en ángulos de, de 90 grados. Luego hay otra línea parecida que es esta. Bueno, no, perdón, esta no. Esta lo que hace, bueno, pues eh, nos hace arcos. Esta es la que digo que es parecida a la anterior, ya que tenemos la flecha y luego tenemos aquí estos puntos amarillos que se ven ahí para poder ir haciendo ir haciendo curvas. Eh, ¿Qué más? Bueno, si introducimos, eh, si queremos introducir una imagen, eh, este lo voy a eliminar. Si queremos introducir una imagen, pinchamos aquí, como se puede ver, pone broken image. Eh, no hay ninguna imagen, entonces para elegir una imagen damos botón derecho, damos propiedades, escribimos eh, aquí, venimos a navegar y por ejemplo aquí en todos los archivos en la que buscamos una carpeta donde haya eh, imágenes y por ejemplo ponemos esta le damos a aceptar y en este caso hemos puesto el logo de nuestra de nuestra asociación de Kachem eh, qué más podemos hacer bueno, eh, aquí esto se llama polilínea entonces haríamos la línea añadimos una esquina y luego aquí añadiríamos una esquina entonces esto podemos ir moviéndolo es lo mismo que hacer este que son ángulos de 90 grados, ángulos rectos, pero aquí podemos emplear el, el ángulo que queramos. Luego vamos a ver, esto lo voy a borrar para hacer un poco de hueco. Es, aquí tendríamos el menú con los diferentes tipos de mapas. Eh, a mí princip <coughs> principalmente los que más me interesan son motor químico porque incluye las, las representaciones de muchos elementos que aparecen en un problema de ingeniería química y luego eh, civil también nos puede servir alguno y luego tendríamos, eh, por supuesto, diagrama de flujo que es el, el, la base fundamental de este tipo de, de para lo que está diseñado este, este programa. Bueno, ¿y cómo se escribe en un diagrama de flujo? Como se puede ver, aquí aparece una rayita que nos indica que ahí se puede eh, escribir, ¿no? Y efectivamente, si pinchamos, se puede escribir. Bien, he puesto KJ, que evidentemente eso no es nada. Pero si pincho, que ya me aparecen los vértices verdes, y le doy a intro, ya está disponible la edición del texto y puedo escribir lo que eh, necesite escribir, por ejemplo, edición de texto. Estos ya son aquellos elementos que, que requieran eh, edición de texto. Luego aquí hay una cosa que puede ser muy útil y es que si tenemos varios objetos a los que les queremos cambiar las propiedades, podemos seleccionar uno y otro. Que para seleccionar dos tenemos que tener eh, pulsado la tecla Shift, o esa tecla que está debajo del intro que es así alargada, para el que no lo sepa. Y eh, los podemos eh, agrupar como si fueran un único objeto, ¿vale? Entonces... Eh, si pinchamos en uno, hemos seleccionado los dos, porque los hemos dicho que fueran un único objeto. Y ahora, si hacemos botón derecho y damos propiedades, podemos determinar cómo queremos que sean sus propiedades. Por ejemplo, ancho de línea de un centímetro y color, no sé, rojo. Y luego, además, el tipo de letra que tiene este aquí escrito, pues vamos a ver que sea tamaño, pues no sé, eh, 35, por ejemplo. Le damos a aplicar, aceptar y hemos cambiado la, estos dos objetos que ahora queremos este moverlo porque no lo hemos colocado mal bueno pues es, seleccionaríamos que veamos que aparecen los cuadritos azules y vendríamos de nuevo objetos y en este cambio le daríamos a desagrupar y ya tendríamos uno separado del otro y bueno y con estas reglas básicas y a falta de, de explicar eh, cómo se exportan los datos aunque bueno eh, antes de ello, sí quiero explicar cómo se guarda. Vendríamos aquí a guardar como, o bien en archivo eh, guardar como. Y en la carpeta que quisiéramos, yo por ejemplo la voy a guardar en, en esta que tengo aquí, en imágenes, eh, lo guardaría. Entonces, eh, una vez guardado, digamos que esto lo quisiera yo eh, emplear para algo. Entonces, eh, Seleccionar todo y pegarlo puede quedar un poco extraño, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a hacer, aquí se me ha ido un poco, lo que vamos a hacer es eh, exportar los, los resultados. ¿Cómo se exportan? Pues nada, cogemos y eh, venimos a, a este botón eh, que es exportar, ¿de acuerdo? Y entonces le ponemos, por ejemplo, de nombre prueba. Vamos a la carpeta donde estamos. Mira, estamos en la carpeta donde queremos estar y elegimos el formato de salida eh, en, aquí abajo. Entonces podemos elegir que sea archivo png, xml, eh, jpg, bmp, como queramos. Yo, por ejemplo, voy a elegir que sea un archivo png. Y entonces lo guardo. El archivo se guarda y si ahora yo me voy a la carpeta donde está ese, esta imagen que he guardado, efectivamente se me guarda como imagen y ya la puedo emplear en cualquier eh, archivo o en cualquier otro documento donde necesitase esta imagen. Bien, pues vamos a realizar ahora un pequeño diagramita, ¿no? Un pequeño diagramita con decisiones a realizar. Entonces, cogemos en primer lugar este cuadrado no y supongamos que aquí va la acción 1, ¿de acuerdo? Este cuadradito lo podemos hacer un poquito más grande si queremos o como, como veamos conveniente. Luego eh, podemos coger un segundo cuadradito y ponerle igualmente, lo ampliamos un poco. Eh, si está como está elegido hacemos intro y podemos escribir. Entonces, Este cuadradito digamos que sea la acción 2, ¿Vale? más o menos lo ponemos debajo. Luego ponemos un rombo que nos va a indicar que esto es una decisión. ¿no? Entonces, aquí podemos decir, se cumple que se cumpla cualquier cosa. Entonces, esto es, al ser decisión, pues podemos eh, elegir si algo se cumple o no. Y finalmente, un, un circulito para indicar que, que es el fin. Entonces, eh, ahora lo que haríamos sería eh, unirlo mediante flechas. Cogemos la primera flecha, la unimos al. Yo prefiero unirlo al punto amarillo porque, fijaros lo que ocurre, si el otro extremo se moviera de donde esté enlazado la línea, eh, el punto se desplace, no queda fijo, como si lo haces. Eh, si lo haces así, si coges solamente un vértice, el vértice no varía. En cambio, lo que he dicho anteriormente, si lo ponemos ahí en el centro sí que varía, entonces con este hacemos igual en la zona amarilla cogemos otra flecha hacemos lo mismo en el punto amarillo y luego en el punto amarillo lo ponemos lo más debajo posible y finalmente eh, otra flecha que iría desde ahí hasta el final bien eh, como esto es una decisión hay una parte que se cumple y otra que no, entonces cogemos por ejemplo la polilínea la unimos aquí y supongamos que, bueno vamos a ponerle aquí una esquina, supongamos que hubiera que volver a esta acción, entonces para hacerlo pues añadimos dos esquinas, le decimos que se una con este, de acuerdo, lo subimos para que quede lo más recto posible y este intentamos que quede más lo más recto posible y en el vértice. Al ser una polilínea esto hay que hacerlo un poco a ojo, supongo que si se coge este esta línea sería más sencillo. Y ahora mediante un mensaje de texto aquí le escribimos que este es si no se cumple, no, que se siga este camino y hacemos control C, control V y que si sí siga este camino, si sí se cumple la restricción que diga el, en el rombo. Y entonces de esta manera ya tendríamos hecho un, un pequeño diagrama. Además con Día podemos realizar eh, un pequeño esquema de algún tipo de planta química, por ejemplo. Supongamos que necesitamos un, un recipiente de reacción, ¿vale? Supongamos que hay un recipiente de reacción en el cual, a través de un eyector, que es esto, entra algún tipo de fluido, supongamos que entra algún tipo de fluido aquí al reactor, y que ese fluido además eh, sufre un proceso de intercambio de calor antes de entrar. Y que luego a la salida, pues por ejemplo, eh, bueno, si como podéis observar, si dejamos el ratón encima de un elemento, nos dice a qué le corresponde ese elemento. Bueno, pues no sé, supongamos que a la salida pasa por un, un, mira, un ciclón. Pasa por un ciclón y se obtiene un subproducto que cae. ¿Esto sea un tanque? Sí. Cae en este tanque. Pues entonces, pues suponiendo que tenemos este proceso, pues vamos a lo unimos con flechas. Y entonces eh, tendremos un esquema del proceso. Ahí tendríamos la primera flecha. La que va por el intercambiador, luego del intercambiador entra en el reactor. Vamos a bajarlo un poco para que quede recto. Luego, eh, yo uso la polilínea misma, que creo, porque como le podemos dar el ángulo que queramos, yo creo que es la mejor. Entonces, supongamos que de aquí se tiene que unir aquí al ciclón. Bueno, le vamos a poner una esquinita y le vamos a decir que se si una pues, desde ahí arriba hasta ahí. Luego, haciendo zoom, pues lo podemos dejar más recto. Y finalmente otro, otra línea que iría desde el ciclón hasta el tanque. Entonces de esta manera eh, hemos hecho un pequeño diagrama con las con las medidas, de, o sea con el recorrido que realiza. Pues esto, esto es un proceso arbitrario que me inventa sobre la marcha. Eh, sería conveniente también... Escribir un pequeño texto debajo de cada elemento eh, describiendo qué es cada cosa. Por ejemplo, si este fuese el eyector, le podríamos llamar E1 de tal manera que luego eh, al escribir un cuadro de texto eh, se dijese E1 que corresponde. Este sería, por ejemplo, el rector sería R1 y entonces escribirse una pequeña descripción de cada uno de los elementos. Y una vez que ya hemos terminado de hacer el, el diagrama, pues lo exportamos. Vendríamos a exportar aquí. Eh, estamos en la carpeta que donde lo queremos exportar sí. Digamos que este es el diagrama final. Eh, lo exportamos como png que estaba puesto y le damos a guardar. Entonces ahora sí vamos a la carpeta. Eh, si sí volvemos... Vale, aquí está el diagrama final, lo abrimos y aquí tendríamos el, dia el diagrama que hemos hecho. Evidentemente faltaría escribir el resto de unidades que son y el cuadro de texto, pero bueno, esto simplemente ir añadiendo cosas. Y nada más, muchas gracias por su atención, esperamos que este video tutorial les haya servido de ayuda. Si tienen alguna duda pónganse en contacto con nosotros a través de las diferentes redes sociales o de nuestro correo. Y muchas gracias y un saludo.